Lo adelantábamos más temprano, entre las muchas repercusiones del atentado fallido a la vicepresidenta hay un reimpulso de temas que parecían ser tabú hasta hace mucho, decíamos gran escándalo cada vez que se hablaba de estas cosas y tiene que ver con pensar e incluso legislar sobre los llamados discursos de odio. En este sentido hay una convocatoria hecha para este jueves, está convocándose desde el INADI también la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Instituto contra la Discriminación de la Ciudad, bueno, una serie de organismos con la idea de impulsar un proyecto que tiene que ver con este tema, con la titular del INADI, justamente con Victoria Donda, estamos en comunicación, agradeciéndole la gentileza de que nos atienda, para ver si nos amplía un poquito más. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, eh, gracias por atendernos y bueno, con ganas de enterarnos un poco más respecto a esta convocatoria que se está haciendo para este jueves 8 de septiembre. Bueno, nosotros desde el INADI, hace ya de dos años y medio, tenemos un proyecto de ley, que es un proyecto de ley para sancionar los discursos de odio en los medios de comunicación, redes sociales, eh, y creemos que, he dado. A, el gravísimo momento político y social que estamos viviendo, eh, me parece que, que este intento de magnicidio muestra que es más que necesario, es urgente e imprescindible tener alguna herramienta legal para poder mm. terminar con lo que se conoce como discursos de odio, que no son otra cosa que la generación y reproducción de discursos que contienen... Eh, que tratan de buscar, de generar enemigos, eh, y cuando uno genera eso en una parte de la sociedad, bueno, pasan las cosas que están pasando hoy, ¿no? Sí, sí, Victoria, ¿cómo se imaginan, digamos, de alguna manera, una posible legislación? Y lo pensaba sobre todo en el tema de redes sociales, donde son, en muchos casos, en las mayorías son empresas que no están que no están radicadas en nuestro país, y donde además el know-how y el manejo de la herramienta lo tienen ellos no, este, no, no por ahí desde el gobierno Mira, el know-how y la herramienta la tendrán ellos, pero desde los estados nacionales, eh, por lo menos en los lugares donde se han impulsado estas legislaciones se han mostrado como muy, muy efectivas, nosotros seguimos la legislación ya aprobada y, y que ha comenzado en Alemania, pero que ha extendido luego en el resto de Europa. Alemania y Francia fueron tal vez todos los países que tienen estos proyectos de ley, donde a Facebook, a Google, se eh, tienen que, bueno, que, que someter a, a esta legislación nacional. A las legislaciones nacionales, claro. Entonces esto es interesante... No se trata de un proyecto elaborado a partir de lo que sucedió, sino de un proyecto que ya existía y que entienden, dados los acontecimientos, que puede tomar un reimpulso y que además está basado en legislaciones de otros países. Así es. Bien. ¿Y cuáles son las principales cuestiones, si tuviéramos que sintetizar para que, para que la gente esperemos, entienda? Esperemos primero la reunión del jueves y luego de la reunión del jueves todos los medios de comunicación tendrán a su disposición un borrador eh, ah. para luego tener el proyecto que vamos a enviar al Congreso. Uh -huh. Bien, uh -huh. o sea que en esa reunión se acomodarán algunas cosas de ese proyecto original, seguramente, con los aportes de los organismos y organizaciones convocadas. Pertinente, sí, sí, sí, así es. Victoria, cortito, antes de, de despedirte, eh, preguntarte por el, el rol del, del INADI en las últimas 48 horas, sabemos que eh, el, el odio surgió más que nunca en redes sociales, en los medios de comunicación, ¿cuáles son las acciones que como organismo llevaron adelante? A ver, nosotros venimos desarrollando una serie de acciones importantes contra los discursos de odio, a mí me parece que lo más importante tiene que ver con la visibilización y discusión pública, de qué son discursos de odio y por qué eh, nos hacen tanto daño. Obviamente, muchos eh, y muchas en los medios de comunicación no nos creían, nos decían, bueno, ¿de qué están hablando? Cuando nosotros decíamos que un discurso de odio no era un discurso inocente y vacío de contenido, sino que buscaba que, gener que quería generar acciones pendientes al ejercicio de la violencia contra esos sectores políticos y sociales cuando, mira, hace cuatro días salió un dictamen contra Alfredo Leuco. Uh -huh. Alfredo Leuco dijo en uno de sus programas de televisión que le gustaría vivir en un país donde los kirchneristas no existieran. Sí, Nosotros decimos que eso es un discurso de odio. Bueno, sí. díganme eh, si eso no generó una acción pendiente sí, claro. a que eso pase. Perdón, y más allá de lo que son los medios, las redes, ¿qué pasa...? Digo, estábamos hablando eh, hoy de, por ejemplo, el tuit, digamos, en el mismo sentido, en el, por ahí en el que lo hizo el EUCO, pero que lo hizo un diputado nacional, este son ellos o nosotros, digo... Es exactamente lo mismo, ¿no? los medios de comunicación tienen una responsabilidad, la política tiene una responsabilidad, porque ambos llevan adelante un ejercicio de comunicación social, si haces política, si sos periodista, o sos cualquier persona que tiene acceso a medios de comunicación, Va adelante una acción de comunicación social y cuando vos sos un comunicador social tenés que ser responsable de lo que decís. Sin dudas. Victoria, cortito, ¿puede ser? Yo creo que, que en el caso de sí. este diputado, por... hay que apartarlo del cuerpo. O sea, entre otras cosas, Perdón, la, sí. constitución, la constitución exige, entre otras cosas, que vos para ser diputado nacional tenés que tener vocación democrática. Sí. Nadie que pretenda la pena de muerte a otro dirigente político. Eh, tiene vocación democrática. Tanto él como María Granata deberían ser apartados de su cuerpo. Victoria, en ese sentido, ¿puede ser que en este momento estés en el Congreso? Sí, estoy en el Congreso Nacional. Sí. Pre previa a la sesión. Que previa a la sesión, sí. Que sí, se va. sí Sa bien. ¿Sabemos si, te, si habrá sesión, si hay quórum, este, alguna pista que nos puedas dar en ese sentido, que estaba como tironeado en la previa con información? Este. Mira, sesión va a haber, y la verdad es que yo creo que que nadie que haga política en este país y respete la vida puede no bajar y no dar quórum. Uh -huh. Se verá quiénes están sentados y quiénes no están sentados, y la gente sabrá también que los que no están sentados son los que tienen un gran desprecio por la vida. Bien, muchas Victoria gracias. Victoria Donda, titular del Instituto Nacional gracias, contra la ¿sabes? Discriminación, gracias ¿sabes? por estos minutos, hasta pronto. Hablábamos con ellas y recién te enganchas en función de esta convocatoria que se está haciendo para el jueves desde el organismo que ella preside, junto a eh, otros como la Defensoría de, del Público de Comunicación Audiovisual y otros más, para elaborar un proyecto de ley. Hablamos a lo largo del programa de las diferentes aristas y cuestiones que tiene esto. Proyecto, decía ella, que ya estaba elaborado, uh -huh. pero que eh, toma un reimpulso a partir de los últimos acontecimientos, y en relación al contenido nos dijo vamos a ver qué claro. sale de la reunión, y ahí a partir del jueves vamos a hacer circular un borrador, así que ya podemos ir esperando los titulares del viernes de algunos de estos medios que decíamos interpretan como un ataque a la libertad de expresión cualquier intento por debatir estas cosas, y seguramente sea tema ya proyecto en mano, de eh, nuestro próximo resábado el sábado que viene.